Buenos días, soy Manuel Curto Gracia, propietario del Criadero de Perros de Presa Canario de Curto Canels. En la década de los 90 del siglo pasado, entre cinco personas del mundo del presa, de aquí de Tenerife, algunos del club de Gran Canaria, cuando había entendimiento entre nosotros en esas fases que hubo, eh, poco prolongadas en el tiempo, pero que en fin, que las hubo de entendimiento, de conversaciones, de reuniones. Bien, y compramos, eh, se nos ocurrió comprar una mastina inglesa en Inglaterra para incluirla dentro del, del plan de cría para sacar perros de presa agrario. cada cual por su lado, por supuesto, ¿no? Pero que en fin, que nos íbamos a beneficiar de los productos de las perras y los cruces iban a hacer un poco... Eh, dirigidos por mí, o sea, el, el macho se le iba a poner probablemente un macho de los míos y, y luego nos íbamos a repartir la camada. Bueno, eh, nada, nos costaba la perra 175.000 pesos de la, de la época, cámbienlo a, a euros de nuestros días o a dólares y bueno, era un dinero, era un dinero y unas ilusiones eh, que eran de cinco personas, lo pagábamos entre las cinco personas entonces pues llegado el momento la perrita llegó aquí con unos tres meses de edad el criador inglés eh, de allá de Inglaterra no sé si de Londres o cerca de Londres eh, era veterinario y por lo visto criaba mastines ingleses desde hacía muchos años no sé si de familia ya eh, en fin, a lo mejor hasta su, su padre había criado más ingleses bien, llegó la perra aquí entonces la cuestión estaba a ver quién, quién se quedaba con la perra para irla criando y como yo tengo el criadero, tengo instalaciones amplias y tal y ellos no pues me dijeron, pues mira, la vamos a dejar aquí y bueno, tú la vas criando y ya tú vas diciendo qué es lo que vamos haciendo bueno, pues nada pues yo fui criando la cachorrita la tenía la soltaba todos los días por aquí jugaba con ella pero a la perra yo le notaba que no tenía esa calidad de carácter el prototipo racial sí hombre no es lo que el concepto de presa canario que tengo en mi mente ¿no? cuando yo veo un, un mastiff eh, o un bull mastiff a mí me me repele desde el punto cuando tengo en mi retina mental eh, el concepto de la cabeza, el, todo el prototipo racial del presagrario, pero que estaba muy bien. Entonces, eh, yo notaba que a la perrita pues, le faltaba algo. ¿no? Luego fue desarrollando y la perra pues, no era apagada, era un poco retraída, un poco tímida, no era resuelta para, para lo que nosotros pretendíamos, pues hacía falta una perra con más temple, con más carácter, con más resolución. Eh, más, vivar, más vivaracha pero no entonces ya cuando tenía 11 meses yo ya la venía observando esa perra veía yo que no se desarrollaba bien de atrás cuando había, yo la había criado suelta aquí la mayor parte del tiempo jugando con otros cachorros de los míos de presa y entonces yo les dije a mis socios socios eh, porque la habíamos comprado entre cinco no, no es que fuéramos socios de nada eh, entonces le dije mira yo a esta perra le veo esto y esto y esto y yo no estoy interesado en la perra ni en los productos ni nada porque yo no meto eso en mi plan de cría. Y entonces me dijeron, ah, pues muy bien, pues quítala. Entonces, eh, yo en esas fechas eh, le había vendido un cachorro de presa muy bonito que yo había dejado para mí, bardino tirando a gris, con muy buen físico, la boca, todo muy, muy bien, eh, y entonces, ah bueno, hermano, hermano de perfecto, hermano de la misma camada, de perfecto el perro que se llevó de aquí, Domingo Salcedo Cabrero, eh, el Cabrero, eh, que la perra era de él, pero que venía en un porcentaje altísimo de los perros míos, eh, la perra Sandy, que era rabona, tenía el rabito cortito y torcidito, porque tenía atrás bulldog inglés del cruce de Gruñón. ¿Eh? Eh, ya cuando ponga yo el, el árbol genealógico completo de Perfecto, que tengo que preparar el, el árbol, que me falta allí un detallito, y entonces, bueno, pues ese perfecto hermano de camada de, del perro mío, que no es sé el nombre que yo le puse. Entonces, esta señora, eh, una señora de aquí eh, cerca de unos 45 años, casada con tres hijos, yo casado con hijos también. Entonces esta señora venía por aquí con relativa frecuencia y no me la quitaba de encima. Venía muy arreglada, muy emprifollada muy sonriente. Y yo sinceramente, para mí eso era un verdadero compromiso, aunque mi mujer no estaba aquí, eh, pero que es lo mismo. O sea, para mí era un problema. Entonces, bueno, pues empeñó en comprarme el cachorro aquel que iba a dejar para mí, que había dejado para mí. Y, y le dije que no, que yo lo quería para mí porque lo quería dejar para el semental si daba la talla y da igual y dijo, no, tú me lo vendes a mí y, y en aquellas fechas yo cobraba mil pesetas por un cachorro de esas edades ¿no? dice, tú me lo vendes a mí y como estamos cerca pues cuando necesites el perro para cubrir una perra te lo traes y luego pues me lo llevas otra vez a mi casa y es un terminal digo, pues venga, dame las mil pesetas y llévate el cachorro y se lleva el cachorro bueno, pues esta señora eh, se llevó la mastina, después, al cabo de unos cuantos días, no sé cuántos. se llevó la cachorra mastina, porque dice que podía criarse perfectamente con el cachorro, y así el cachorro no estaba solo, solo y que ya tenía espacio, pues muy bien, tenía un patio grande ahí en el campo, y se lo llevó, bien. Luego me entero yo que, que la mastina la tenía un amigo mío, no voy a decir quién era, lo he mencionado alguna vez, pero he mencionado a mucha gente, así que no, eh, que nadie piense, era este o aquel. No, un amigo mío. Entonces eh, me entero que tenía la mastina de esta señora. Y me comenta que se lo había regalado la señora, y que esta señora le había dicho que yo le había envenenado el perro, el cachorro. Y yo me quedé una pieza. Digo, ¿cómo que yo le he envenenado el cachorro a esta señora? si pues yo no he no estado más por allí y yo no he estado por allí ya se lo llevó no estaba por allí ni se del perro hacía poco eh, bueno cuál era la historia que yo deduje que era es el problema que esta señora venía por aquí pero yo no le hacía caso yo lo único que estaba eran mis labores yo tenía ganas de que se fuera entonces por lo visto esta señora yo no sé lo que le pasó por la cabeza que se vengó Digo yo, que se vengó en contra de mi persona, pues yo qué sé, a lo mejor matando al perro. O se le murió y después dijo que ellos se lo habían envenenado Bueno, pues esto me lo dijo este amigo, ¿no? Bueno, al cabo de un tiempo, un día con un psiquiatra, amigo mío, hablando aquí, tal y cual, dice, ah, por cierto, que dice que por aquí vive una señora aquí abajo que ella fue paciente mío. Dice, estaba fatal, ¿eh? Y coincidió que era esta señora. Entonces yo entendí cuál era el problema esta señora con respecto a mi persona ¿no? eh, bueno pues nada, ahí quedó la cosa eh, entonces eh, esta mastina luego me entré yo al cabo de un tiempo que este amigo mío le sacó cría y posteriormente, que yo se la vi una vez allí fui por otros perros y se la vi allí yo no le comenté nada, no le dije nada, mira que esta perra la quitamos nosotros porque esto no sirve, por arriba, por abajo, por la displasia de cadera, porque yo le vi que esa perra estaba fatal de cadera. Entonces, pues, él sacó cría y esos perros, pues yo me imagino que, hombre, que fueron a manos de personas del mundo del presa y de otras, quien quiera que fuera, ¿no? Y esos perros, pues, dejarían su descendencia aquí. Eh... Esto es muy triste, ¿no? porque a lo que voy es, a lo que yo vengo planteando con respecto al carácter, las displasias de cadera, en los perros, que cuando el criador cría tiene que saber lo que cría, la selección positiva, y luego está la selección negativa, eh, y este señor veterinario, Y además sabía que la perra iba a parar a manos de gente del mundo del presa. Gente que sabía lo que se llevaba entre manos, ¿no? Que queríamos una buena perra y ya se dijo y resulta que no fue así. Entonces, claro, eh, todas las personas que me siguen, e incluso esas personas con las que yo ahora mismo he tenido un par de personas que... Hemos tenido ahí un pequeño gráfico en lo del último vídeo y tal y que igual, eh, por haberlos mencionado, haberlos sacado en el vídeo, hablando de los perros y tal y igual. No. Bueno, pues no va para ellos. esto. Yo vengo planteando lo de las caderas y lo de las bocas y todo eso. La boca a esta perra sí si la sería bien. Total, que perdimos mucho tiempo eh, en... en en la crianza de la perra, las ilusiones, un desembolso importante y la cosa quedó ahí. ¿no? Bueno, entonces me comentaba mi hijo hace un rato que de un criador que yo he mencionado, hablando de las displaces de cadera y de los campeones, que ha recibido el pedigrí de un perro que exportaron y que tuvieron que, en fin, no sé, me tiene que ultimar los detalles y que ahora está esperando que le manden la documentación del estado del perro. No sé si es que lo tuvieron que dormir o qué es lo que pasó, porque el perro estaba totalmente, como se suele decir, desvencijado atrás, en fin. Y, y claro, es un caso como el de la mastina, ¿no? Eh, las ilusiones, pues, y ese, y ese señor que compró ese perro pues de estos campeones que se llevan por los campeones, pues todo eso es una ruina, la desilusión de las personas, y claro, esas personas no le van a comprar nunca más a ese criador, y, y por lo menos si, le, si respondieran por ello, ¿no? Pero claro, ¿cómo van a responder si los perros no tienen en su genética la selección que tenían que haber llevado a cabo? Porque un perro con displasia puede salir, por supuesto, y con la falta de un, perro, un testículo también puede salir, con problema, Pero cuando hay selección durante generaciones, eso es mucho menos frecuente. Mucho menos frecuente. O sea que es poco frecuente. Entonces, eh, y ayer por la tarde estábamos hablando, mi hijo y yo... Bueno, esto de las displasias de cadera, pues yo lo quiero hacer extensivo otra vez. Lo que yo he comentado de otras razas... Eh, que otro que caminaríamos a unos pasos agigantados por ejemplo con el mastín español de, de campo ¿no? si se redrafiaran yo quiero ir eh, mmm, o sea, divulgando este mensaje ¿no? que llegue a cuanta más gente mejor y que haya personas que, que, que se lo tomen en serio y que tomen conciencia de que es muy importante redrafiar los perros Haré otro vídeo, otro vídeo hablando de compromiso que tengo ahí una revista eh, de una señora de familia aristócrata de este Madura, pero lo dejamos ahora. Pero quiero relatar algo que es muy importante eh, de dónde venía ese compromiso y por qué ese perro era tan bueno. Eh, ya lo hablaremos. Entonces, si si nosotros nos empeñamos todos los que estamos metidos en esto o la mayoría, pero yo digo que todos. Eh, aquí, fuera de aquí pues si seleccionáramos caderas, bocas, morfología, carácter y tal, y lo que nos sirve, fuera y que a mí no se me acuse ahora caigo en la cuenta que no se me acuse de perros que yo he regalado lo que llaman de desecho bueno, pues porque me los han pedido que luego no valían todos, ninguno valía alguien que me esté escuchando que va por él y por alguna otra persona vamos a ver, si, si usted quiere un perro de los míos de lo que yo considero que es selección cómpremelo pero no, a mí me piden perros que le regale y yo regalo perros cuando quiero quitar alguno me acuerdo de este, del otro, más allá hay algunas personas a las que no le regalo que antes sí le regalaba porque yo sé dónde van a ir a parar yo prefiero regalarlos por ejemplo para personas que lo quieren como perro de familia y que no van a criar con ellos. Y además le pongo como condición que no críen con ellos. Y menos si es de capa negra. Yo tengo amigos que tienen en sus casas perros míos. Pero ellos no pueden cubrir con esos perros. Me dan su palabra. Y llevo muchos años con amigos que han estado con perros míos que me los mantienen. Y los tienen ellos como perros de guarda para sus casas y sus chales. Cuando yo los necesito los uso y por pues, fuera. Bien pero tiene que ser personas de palabra personas con las que yo confíe entonces que no digan es que lo que me regalaste no servía tenían miedo ¿todos? ¿todos? no, no es posible no es posible porque algunos de los perros que yo he regalado han sido muy buenos muy buenos bien y algunos de esos perros que he regalado, que después les, les han inventado una genealogía, pues luego están por ahí, por el mercado. Luego ayer mi hijo me estaba mostrando que yo nunca he entrado ahí, porque no, no es mi afición, ¿no? Entrar en las redes a ver qué perros de presa que crían. Él los conoce a todos, o a la mayoría. Y me estuvo enseñando perros, ¿no? Y, y la verdad es que me quedé perplejo. No me lo acababa de creer. Digo, estos perros son de aquí. Dice, sí, sí, mira, estos es de fulanito, este de este, de este, igual. Este, este. Digo, no, a este no lo conozco, pero sí me suena algo y tal igual. Y el otro, el de más allá. Perros manchados de blanco casi en su totalidad. Unos perros que de estándar nada. De estándar nada. Y yo lo siento porque ayer mi hijo me estuvo mostrando de un, en comentarios del último vídeo de un señor que se llama Gilguero White o no sé cómo, que me imagino que es de Gran Canaria o de por aquí de Canarias es, no sé quién es. Y entonces este señor habla de que Tomás, que era un perro y tal, y que yo me he salido ¿no? de esos perros. Y él habla como de que eso del estándar y encasillarlos a todos en el estándar y tal, entonces se pierde el no sé qué, no sé cuándo, no se pierde nada. Lo que con eso no se llega a ningún lado. yo me quedo maravillado cuando veo, por ejemplo, yo que sé, razas japonesas, que son muy poco frecuentes por aquí. Hay un matrimonio peninsular que tiene dos niños y llevan una parejita de esos perros. Leonaditos con sus orejitas de speech y tal, preciosos, pero es que uno ve mil y son todos calcados, es una raza. Y en su comportamiento lo mismo. Uno ve mil dálmatas y son mil dálmatas, no hay quien lo discuta. En esto, esto es un batiburrillo de perros que no tienen valor ninguno, que los logran vender muy bien. Que hay un señor de Rumanía y que los compre y luego los revende para Estados Unidos y que está bien relacionado, como me decía mi hijo, ¿no? Y este se vendió en 25.000 euros. A mí ese perro es que ese perro no con mi casa. Yo no lo incluiría en mi vida, nunca, jamás, en un plan de cría, en mi plan de cría. Hay una serie de perros ahí que yo estuve viendo ayer. Algunos digo, oye, pues este no está mal. Pero la mayoría... Esos belfos caídos, esos hocicos así todos, del cruce del Mastín Napolitano, pero mal lecho, de no sé qué cosas horrorosas. Bien, que eso tiene... Ahora, estas personas, que es lo que yo vengo denunciando desde hace muchos años. ¿eh? Los pseudopresas canarios. Que los venden, bueno, muy bien. Que los venden bien, pues mejor para ellos. Pero eso no es el camino. Desde mi punto de vista, ellos que sigan y después te dicen, no, no, es que yo no soy criador, yo soy aficionado, sí, pero usted a la primera de cambio, usted en cuanto puede sacar una camada y venderlos, porque falta le hace. Porque muchas de estas personas, su economía la tienen tocada del ala. O sea, no tienen una buena economía. Porque de milagro tienen un trabajo que a lo mejor cobran mil euros. No digo todos, pero sí. Entonces, claro, si logran vender una camada o dos camadas al año, pero a mí que no me digan que a mí qué más me da si, si son criadores. Criadores, ya lo he dicho muchas veces, es aquella persona que saca una camada. Profesional es otra cosa. Y yo soy un profesional del perro. Y como yo, hay miles en el mundo. Unos más serios, otros menos serios, unos más inteligentes, unos más cultos en estos temas y en otros temas, más incultos, hacemos mejor o peor las cosas, pero en fin, profesionales a fin de cuentas. Yo procuro hacerlo lo mejor que sé me esmero lo mejor que puedo no les quepa la menor duda ¿Eh? entonces yo veo esos perros y ahora me podría dedicarme a decir mira, este y este y este, pero sería un follón se me iban a tirar todos de encima porque son de distintos criadores y yo me dedicaría a poner fotografías y decir, fíjense ustedes, que, ¿qué es esto? ¿qué valor tiene eso? cultura canina es fundamental. Caballos, por ejemplo. Yo soy un aficionadísimo a los caballos. Uno ve caballos árabes occidentales, no hay duda. Cualquier persona que sepa algo de caballos, lo vemos y decimos, esto es un caballo. No de los exóticos, de esos de cabellita de mar, de cabecita de mar, con el hociquito allí delante, cóncavos, ultracóncavos, eso ya es un defecto de selección para estúpidos. Y muchos de esos estúpidos son multimillonarios, compran el más cóncavo bueno, para ellos, pero el caballo oriental, de verdad, al que llamamos caballo árabe, eh, esos caballos los vemos y decimos, esto es raza. Y vemos pura sangre inglesa y son pura sangre ingleses. Los pura sangre ingleses no se juzgan por, por, por, por, eh, por pedigrí, digo, por estándar. Esos son de carreras. Y el que gana en caballos y yeguas, esos, esos son los que se reproducen, los que ganan de verdad. ¿Eh? y los, los sementales que ganan reiteradamente en las mejores carreras, ¿eh? el Grand National, por ejemplo, pues esos pagan fortunas por cubrir yeguas con esos caballos. ¡Fortunas! Bien, y no hay estándar, pero los que entendemos algo de caballos vemos uno y otro y otro y otro y decimos, estos es son pura sangre inglés. Y cuando hablamos de frisones, esos caballos negros con los, los pelos, las patas y tal y cual. Esos perros que eran de carruaje, ¿no? De frisia. Bueno, pues ve uno mil frisones y son frisones. Eso es una joya genética. Lo demás es nada. Y va a utilizar otro término. Es nada. No es producto de una mente culta. Culta en el amplio sentido del término y en el específico que es la crianza y selección de su raza. Max von Stefanitz, capitán de caballería, el creador del pastor alemán. Este señor con la colaboradora del señor Meyer y algunas personas más seguramente, pero este era el alma mater, un hombre cultísimo, militar de carrera, de academia, no era un patán chusquero. Pues este señor fue el que creó la, el pastor alemán que ha llegado hasta nuestros días. Hoy en, ya llevan décadas que estamos la línea de exposición y la línea de trabajo. Que de la línea de exposición, que yo los he visto en Alemania, que hay que ir a Alemania para verlos. ¿eh? Que también, se, pero allí se ven mucho más. Unos perros para quitarse el sombrero y los de líneas de trabajo hay que verlos, ¿eh? porque ganan por trabajo, pero son estándar todos todos, los de exposición nosotros, tú dices, esto es la misma raza que los de exposición, y no todos dice, cam caminan como agachados, no, los buenos buenos no los buenos buenos no dicen, no, que padecen displace de cadera con mucha frecuencia, no, en Alemania no porque el porcentaje, hace ya veintipico de años, que me imagino que ahí habrá ido mejorando, solamente el 17% de los perros criados en Alemania luego padecían displace de cadera y no grave la mayor parte de ellos ni moderada y nada de falta de premolares nada de mordidas raras esos perros están calcados todos son pastores alemanes y uno camina por todo el mundo y todos los pastores alemanes, alemanes con pedigrí tienen todos un denominador común son todos pastores alemanes y nosotros tenemos que llegar con el, pastor, con el perro de presa canaria a eso lo antes posible pero para llegar a lo antes posible eh, que no, es, no son cuatro días son décadas ¿vale? que yo ya ni existiré pero seguirán los aficionados de verdad seguirán en, en, esa, en ese camino porque el bullmastiff que conoce, conocemos hoy que por cierto lo están echando a perder por la nariz tan cortita tanto prognatismo pero ese bullmastiff en los años 30 a los años 40 todavía no estaba fijado y empezó a finales del siglo XIX pues el pastor alemán, eh, que recomiendo todo el que pueda conseguir, aunque no sea aficionado a los pastores alemanes, pero que eso, eso se puede aplicar a cualquier raza, ese modelo de selección. Un ejemplar, Max von, digo, eh, Oran von Grafrat, que lo he mencionado otro día, ese fue el primer semental, hay un dibujo a plumilla, yo lo tengo en el libro, este todo sobre el pastor alemán, y ese fue el modelo y dijo Max von Stefanich, esto es lo que yo quiero sacar, y dice que era un perro con unas cualidades psíquicas, eh, una morfología extraordinaria, y dijo, esto, ¿Eh? y de todos aquellos perros de pastor, de no sé dónde, de turingia, de, de tal, de bueno, que los había arlequines, con las orejas caídas, unos peludos, otros un pelo corto, bueno, de todo esto Max von Stephanitz sacó la raza pastor alemán, y lo consiguió en pocas décadas. Pero, ¿cuál era la finalidad? Estándar y funcionalidad y salud y ya no digamos a partir de los años 70 cuando ya con los rayos LX empezaron a reducir las caderas y luego ya unas décadas después hace eso pocas décadas empezaron con los codos y luego ya con otras pruebas para ver si tenían problemas taras genéticas que se transmitieran eso es trabajar eso que yo vi ayer lo siento mucho pero lo dejo. No quiero mencionar para que después se me van a echar por encima. Pero yo lo digo con todos los respetos. No quieren que uno hable de eso y los mencione. Yo los mencionaría. Pero no quiero problemas. No quiero problemas. Yo soy una persona muy pacífica, muy razonable y no me van. Fíjense que yo no utilizo nunca palabrotas cuando hablo. Ni en la cotidianidad. Porque me parece feo. ¿Eh? Me parece feo. Porque la persona cuando habla lo primero aquí en la mente tiene que seleccionar las palabras que utiliza ¿Eh? No a lo que salga. No, no, no, no. no Y buscar el término más adecuado posible. ¿Eh? Y lo más fácil de comprender, lo más comprensible posible. No utilizar, para la población en general, términos que después no van a comprender. No, hay que hacerse comprensible a todo el que te. No es porque yo con eso quiero decir, no, es que yo soy muy culto, pero yo me, me, me pongo a la altura del, del populacho. No, no, no, yo no estoy hablando de eso. Entonces me parece que se comprende qué es lo que yo planteo con respecto a la selección. Y he tomado lo de la mastina para sacar este vídeo, para abundar más sobre el tema de la selección de caderas, de, mono, de morfología, porque un perro puede tener muy buena morfología, cuatro patas. Cuello, una cabeza, las orejas, ¿os son caídos o son caídas o son erectas, vale. Pero no, tiene que ser presa canario. Presa canario. Y si no entren ustedes en nuestra página web, ¿eh? y mi hijo ha puesto ahora mismo, me ha comentado unos cachorros, son el mismo prototipo racial. Cachorros de años, ¿eh? Unos son de unas épocas y otras, pero ahí está el corte de cabeza. No son esos perros adefesios, de, de mastín napolitano horroso, que en mis perros está metido el mastín napolitano por el barrabás, por el otro. Bien, porque en Gran Canaria se, se usó y se abusó mucho del, pastro, del mastín napolitano. Pero del mastín napolitano había distintos tipos, porque hace 40, 40 y pico de años, cuando gustavo Rodríguez en Gran Canaria trajo las dos parejas, la Paula, Gris, Plomo, la negra, que era un poco más pequeña, más sencilla. Y los dos machos no eran esos de esos belfos caídos, esos cueros caídos. No, no, no, no, no, no. Yo tuve a Paula aquí, que hablaremos del tema este también, que yo no reproduje con ella prácticamente nada. Mis perros no hay. Porque es un perro que a mí no me atrae. Ahora, que yo he usado perros de Gran Canaria, que son producto de cruces... Los he metido en mi, en mi plan de cría, pero yo luego he procurado que esos rasgos desaparezcan. Entonces elijo la perra tal con el macho cual. Y si veo que no me ha funcionado como yo deseaba, pues ya no repito ese cruce, sino que pruebo por otro lado. Entonces eh, yo pienso que lo más conveniente es que, porque además otra cosa que voy a decir, eh, yo nunca hablo mal de nadie yo hablo, y hablo, yo hablo de algún hecho en concreto No de la persona Y si digo, no, este señor robó ¿eh? Yo no juzgo a la persona Sino una actitud en un momento determinado Este señor mató Yo digo, no, cuidado, este señor aquí se equivocó El hecho es el que yo condeno No a la persona entonces, cuando yo digo de esas personas que sacan un tipo de perros que está muy fuera de estándar, ellos pueden criar lo que quieran. Pero a mí me parece que el concepto que ya hoy en día domina la sociedad, no solamente Canadá sino fuera, hay mucha gente que sabe por dónde deben ir, porque tienen ese tipo de perro. Y es el más, porque esos otros no es que son todos de una de muy similares pero que van en otra dirección a la nuestra, no, no, no no. es que uno es así, el otro es allá y el otro de otra manera y ahora le sale uno a un tipo después otro otro tipo y eso luego se venden y a coger dinero y a no un determinado. y sí, sí, yo he radrafiado y yo no tengo por qué sacar el, el los certificados de BEPA porque no sé cuántos enseñe la radrafía póngala en internet no me la pongan a mí, yo no soy ni quien para pedir nada. Simplemente lo que yo planteo es que esas personas que dicen esas cosas, como un señor que dice, no, yo los míos, los padres, los abuelos, los abuelos. Bien, sí, muéstrenlos en internet. Muéstrenlos. Eso se hace rápido, no de palabra. Porque la mentira, como decía Camilo José Cela, que lo dijo en un programa, en una entrevista que le hicieron, ¿no? dice la mentira es un subterfugio de débiles mentales y estoy totalmente de acuerdo yo no le he preguntado si tiempo porque yo no le voy a comprar ningún perro a estas señores pero si dicen que tienen que tienen radiografías, ¿eh? y venden dicen que no venden pero venden porque está en internet porque hoy en día todo se localiza ahí Vemos por dónde van los perros, qué genealogía tienen, de dónde vienen, de quién vienen, del otro, de más allá. Ahí vienen los árboles. Ayer me lo estuvo enseñando mi hijo, que yo no tenía ni idea. Ni idea. Lo mío se limita pues, a mis lecturas generales y a criar y seleccionar. Y ahí están mis ilusiones. Y los caballos y la reproducción caballar, que nosotros también criamos caballos a pequeñita escala, pero también con una gran ilusión, porque es mi pasión. ¿eh? Bien. Pero que es que es muy fácil hablar. Como he dicho, no cuesta dinero. Y hay personas que son mentirosas. Y la persona que diga, no, yo no soy ningún mentiroso, pues no va por ellos. Voy, lo que estoy diciendo, para esas personas que dicen que sus perros están, refieres están bien y que saben que es mentira pues por esos va por esos, que no son pocos y algunos que dicen que redrecían y que luego sabiendo que están mal crían con ellos tú dices, hombre, es que el perro es muy bueno y además no tengo otro y para esa perra, este es el perro que quiero yo oiga si ese perro es de padres libres y abuelos libres, lo puede usar con una perra que esté libre. Que le va a dar buen resultado, que podrá salir alguno que no esté bien. Pero los demás le van a salir bien. La genética no miente. Es así. Ahora, si los progenitores tampoco han sido fiados Ni ese tampoco. Y usted dice que sí. Usted se equivoca. Y lo peor que hay es mentirse a sí mismo. Eso es lo peor. No que usted le mienta a los demás. Y se coge antes a un mentiroso que a un cojo, dice el refrán. Porque cuando se ve que vendes un cachorro que está displásico y el otro también, el otro también, y que tú eh, no le has hecho la grafía, pues ¿para qué estás diciendo que están libres De Hágale háganle la preliminar con seis o siete meses, que cuesta mucho menos que si, sacan, si lo pide la radiografía para, para el certificado. Nosotros tenemos una veterinaria aquí, Noemi, en La Esperanza, que trabaja muy bien. Nosotros vamos a la preliminar. Nos compra como preliminar. Si pasa y el perro me gusta, ya esperamos al año, en año y pico. ¿eh? Ahora mismo tenemos que radiografiar unos 4 o 5. ¿vale? ¿Por qué? Porque ya están yo ya sé lo que hay entonces y ahora sí, ahora hay que pagar la regrafía que cuesta más dinero cuando ya es la definitiva más luego el certificado pero no, pueden hacerla con la preliminar se puede hacer en lugar de estar, lugar de estar dando de comer a perros si usted lo quiere para criar pero es que hay personas que dicen que no, que yo no soy criador que yo no sé se entra uno en internet como me ha enseñado mi hijo y dice mira, mira, mira, mira, mira, mira todos estos perros, y esto ha ido para acá, para allá, para allá o para el otro lado y yo se lo digo a ninguno en particular no, no se lo digo, pero yo allí lo he visto no me lo invento yo y si yo vamos a ver eh, un afijo un afijo verdadero es cuando se tiene reconocido oficialmente como tengo yo el afijo mío, IREMA CURTÓ 896, del 1975, lo tengo aquí a mis espaldas, por la Federación Cineológica Internacional. IREMA CURTÓ 896, no Kennels. Eso se lo puso Valeria Madre, la madre de mis hijos, de cara a los ingleses para que supieran, no perreras, sino Kennels. Al parecer no significa lo mismo, ¿no? Entonces... Eh, vamos a ver, si yo pongo el afijo y aparece en internet, pues lo tenga o no reconocido oficialmente, significa que usted se presenta como criador, y de esos hay unos cuantos, no uno, y luego que no digan, no, yo no soy criador, ¿cómo que usted no es criador?, Usted vivirá, o sea, usted se ganará el sueldo porque con eso no puede vivir. Pero usted, aparte del sueldo que cobra por otro lado, de, trabajando por cuenta ajena o en su propia empresa, aparte de eso tiene una fuente de ingresos de cuando les puede vender alguna camada, pues usted la vende. Que me parece muy bien, que me parece muy bien. Pero no queramos engañar a la gente, porque eso es mentir y eso es, sub, es un subterfugio de débiles mentales. ¿eh? Y decir que yo tengo mis perros fiados, no diga usted, mis perros están libres de displasia y cadera que a eso significa que esos perros han sido radiografiados no hace falta que diga, no, no, están libres y encima lo, lo quiero acreditar, ¿cómo? póngalo en internet, porque el veterinario le pone el nombre del perro y la fecha a los de, a los de a la preliminar se le pone entonces ahí consta Cualquier veterinario, y además si no, se lo hace poner, póngame por favor, que es el perro tal, y fecha tal, y todo entonces usted lo puede, puede demostrar, no hace falta el certificado, a nosotros sí, pues de cara al cliente, claro, es una empresa que cría perros, como el que cría caballos, ¿Eh? cuanto más documentación, cuanto más estés ¿eh? en la onda, mejor, como criador, pero estas personas que no son profesionales pero claro, a mí me parece muy bien que críen que críen para ganarse la vida, para ingresar muy bien, perfecto pero yo les recomiendo y si la raza, como he dicho en el vídeo anterior les interesa algo como raza, como canario o como español a mí me interesa el perro de presa canario y voy a procurar hacerlo lo mejor posible pues usted tendrá que ceñirse a algo no un criterio propio y bueno yo saco a mí lo que lo que salga pues no perdón están, están perdidos eso es producto de la ignorancia no es otra cosa ignorancia de ignorar como lo he dicho en un vídeo un señor que ya saldrá que hablo de los majoreros eso no se le ocurre más que un ignorante en el tema ese a lo mejor en su profesión es una lumbrera pero en eso no tiene ni idea de lo que está hablando no tiene ni idea entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y que no se lo tomen a pecho que no se enfaden conmigo que no me manden mensajes que me llaman amenazándome que no me había pasado nunca a mí no me preocupa que algunos que a mí me han, me han pasado la manita y yo sé que hablan mal o han estado hablando mal de mí no ahora Hace tiempo ya, y en grupo. Yo no hablo mal de nadie. Y eso lo comentaba a mi hijo. De nadie. De nadie. Yo, yo no he hablado mal de Urbano. Es que yo no lo he mencionado nunca. Ahora, en defensa del perro de Presagrario, simplemente he dicho que yo publiqué la crónica de la perra troika. Y de ahí le viene a fijo, que seguramente que él no tiene fijo. Pero yo estoy criticando a este señor poniéndolo a parir como se dice normalmente por ahí ¿eh? de mala manera no es que eso nos afecta con respecto al perro de presa canario y se presentan exposiciones y se anuncian presa canario y yo que me considero alguien en el mundo del presa canario y cualquiera lo puede hacer de pastores alemanes anda que no ha habido tela que cortar en Alemania que he estado allí muchas veces Está con grandes criadores del pastor alemán y las que montan algunos que creen que tienen razón. Por ejemplo, había un perro que fue el campeón de, de monográfica del pastor alemán de Alemania. Y hubo que, quien se empeñó por una fotografía que el perro era prognata. Boquino, como se dice en Canarias. Prognata. El que tiene un mínimo de, de, de cultura en el ser humano también se da el prognatismo. Bien, prognata. Y se empezó a correr la voz. Y se empezó a divulgar. Y entonces tuvieron que sacar con un molde de escayola la mordida del perro para demostrar que era mentira. Entonces, los, los, los, bueno, criticaban al perro y al dueño, al, al, al criador, que era un gran criador. Era un gran criador, no tengo por qué mencionarlo. Bien. Pues. Mmm, Hay personas que, que, que no, no les gusta que, que, que digan lo que hay. Con, el, con respecto al perro de ganado Majorero pasa lo mismo. Pero si yo lo digo con toda mi buena fe. Yo no tengo ninguna animadversión contra fulanito, paranganito. Pero sí estoy en mi pleno derecho y por eso a mí no me van a, a llevar en el juzgado porque a mí no me van a hacer ni puintero caso. ¿eh? Porque yo diga, esos perros están seleccionando de la misma manera que se ha hecho con los presas canarios. Sálvense las honrosas excepciones de los que críen presas canarios y que raderafíen todos sus perros y todas sus perras, sean cuatro, sean ocho, sean quince, de da lo mismo. Esos, quitarse el sombrero, así es como tiene que ser. Con respecto a los majoreros, por lo que yo diga en mis vídeos, no tiene por qué nadie sentirse ofendido. Yo estoy hablando de perros. Y cómo se está llevando esa raza de la que tanto se habla, eh? lo nuestro, la nuestra, lo tal, de esta isla, de la otra, de Canarias o de Cataluña, o de las Islas Baleares, y yo estoy en mi pleno derecho de decir, señores, eso se está llevando mal, porque yo además estoy implicado también con ese perro. Estuve durante muchos años. ¿Eh? Y ahí se ve en estos reportajes, digo, en estos vídeos, donde yo hablo de los perros de ganado majoreros, de los mastines canarios, me refiero a Viera y Clavijo, ¿Y por qué Mastín Canario? Los bravos mastines del país. Luego en otro párrafo dice Viera y Clavijo, los perros más comunes en Canarias son mastines, y habla de varias razas más, que haré un vídeo sobre ese particular, y ahí comprobaremos si todavía existen esas razas o no, o si alguna existe todavía. Y hablaremos otra vez más de los perros de aborígenes, si existe algo en Canarias o no. Que yo ya lo he dicho en alguna ocasión, pero bueno, volveremos sobre ese tema para quien esté, no esté al día o, o, o no se ha enterado. ¿no? Entonces, si a mí me van a tener que estar mandando audios, amenazándome, gritándome, ahora a estas alturas, porque digo una cosa que es verdad, ¿qué es verdad? A lo mejor, a lo mejor no se ajusta a algún detalle, pero el hecho que yo relato que lo lleven al juzgado allí nos veremos porque a mí me ha dicho un abogado que monta aquí a caballo, que tiene 54 años un hombre, un caballero y muy competente como abogado con una gran experiencia y me ha dicho cuando yo le he mostrado ciertas cosas y me ha dicho nada, tranquilo que vaya al juzgado, que se busquen un abogado y que cursen una denuncia ya tienen que empezar pagando al abogado y después que se atengan a las consecuencias porque van a perder el juicio porque tú tienes unos audios y unos textos donde se te dicen ciertas cosas y yo tengo porque yo se lo pasé a él me dice él, yo tengo lo que tú dice O sea, el vídeo, lo que yo hablo Dice, lo tiene perdido Y va a tener que correr con las costas Me ha dicho el abogado Así que, yo lo único que digo es que yo con mis vídeos no quiero perjudicar a nadie No quiero criticar a nadie No tengo ningún tipo de, de, de animadversión hacia nadie Nada y muchos de ellos son amigos míos, aunque no nos veamos, yo los considero buenas personas. Ellos me imagino que también. Ahora, a mí me ha llegado más de una vez, pero yo me ha, lo he aguantado. y Yo paso el tema de que se juntaban ahí con los perros para ir igual y Manuel Curtó era la piedra de toque. Pero si yo a esta gente no les he hecho nada, ¿cuál es la historia? Yo los he considerado siempre como amigos. Y resulta que había comidilla. Pues lo sé, porque había gente que estaba allí. Y luego me lo traía a mí. Decía, mira, yo me acuerdo de Chago. Una vez me dijo, Manuel, ten cuidado con quién te viene aquí, porque luego cuando salen de aquí te están poniendo verde personas que tú consideras que son amigos tuyos y vienen aquí y te ponen una cara y después salen de aquí pues yo no hago eso con nadie con nadie es más yo he estado días atrás haciendo unos vídeos hablando de determinadas personas de determinados jueces y uno sin que yo se lo pidiera se comunica conmigo para decirme y esto y esto y esto y esto de esta gente y lo que pasó fue esto y esto y esto y esto no tenía ni idea vale pues yo lo puse en un vídeo pues ahora resulta que de esas personas ¿eh? están ap eh, apretando el like o no sé como se llama ¿eh? la manita a favor de esas personas con lo que están diciendo o sea que eso es contra mía Vamos a ver. Ahora resulta que sin yo haber pedido nada me pasaron información. Y ahora, porque los otros se sienten aludidos y son del grupito, Manuel Curto es el enemigo. Abatir. No, hombre, no. No. Nada. Todos ellos, esas personas que yo conozco, que yo no hablo mal de ellas... Dentro del mundo del perro, no han significado, no significan, ni significarán nunca nada. Y ellos me imagino que son conscientes de eso en el fondo. ¿Eh? Eh, y no significan nada. Todo eso que están criando, venderán y bueno y, ven, y luego están los intermediarios, lo compran por, por dos y luego lo venden por diez. Vale, y estos de aquí contentos y tal. Y cuando viene un señor de Alemania... ¿Eh? que también ha asomado el hociquito por ahí porque yo lo mencioné por las redes pues viene aquí a Canarias y, y a probar perros que es lo que pretendió hacer aquí hace un montón de años no, como yo le contesté a uno no sé si sería uno de estos ¿eh? de fuera le dije para probar mis perros estoy yo porque en Alemania en Alemania, que hay muchos y muy buenos profesionales, que no vaya el, el listo de turno de aquí a probar perros a fulanito, parangarito, porque no lo van ni a recibir. Y en cambio nos vienen de allí. El primero que hizo eso y que creó esa escuela fue Rudolf Severin. No lo he dicho nunca, pero lo digo ahora que no sé si vive este señor, probablemente no, ya, porque ya cuando vivía por aquí tenía sus años, y ahora si vive tendrá noventa y no sé cuántos años. Bien, pues con él, los que venían con él, entonces probaban perros aquí y allá y al otro lado, para venga, a ver, y aquí quisieron hacer lo mismo, y yo nunca he permitido que nadie venga aquí a probar mis perros. Vayan ustedes a Alemania, vayan a los criadores de Alemania, de pastores alemanes, de lo que ustedes quieran. Con el traje, todo, ja. Con esa, esa, con esa prepotencia, ¿no? ¿Eh? Prepotencia, no voy a decir germánica, sino, bueno, pues vienen de Alemania vienen aquí al tercer mundo. Entonces está fulanito por aquí, por el sur, el otro por el norte, el otro por más allá. Y estos, y estos, ¿eh? a ver si logran raspar algo, o sea, vender algo, les compran algo, que alguno lo consiguió, de línea mía sobre todo, pero también de otros, ¿no? Lo mismo han hecho en, en la península. Y lo mismo han hecho en Gran Canaria. Y alguno que lo devolvieron después. Porque no daba la talla. Pues eso, yo no lo he permitido nunca en mi criadero. Y a mí me da la impresión de que por eso a mí, en buena medida, se me respeta. En ese aspecto. Porque yo no tengo por qué estar aquí. A ver, para probar el perro. No, usted no tiene aquí que probar ningún perro. Para eso estoy yo. Y he ido a Alemania a comprar los alemanes. A mí no se me ocurrió decirle, oiga, yo voy con mi traje, con mi colaborador, con mi cámara, con tal y cual, para probar el perro. Y yo he comprado perros en Alemania que esta gente que habían venido por los presas no comprarán en número ni en capital nunca en su vida. Nunca. Pero nunca se me ocurrió eso. Cuando yo compraba un perro adulto, certificado de libre ypla de cadera según la edad que tenía las hembras es primera escuela solid von Haus Aña, por ejemplo solid von Haus Aña. la compré por un buen dinero tenía certificado de, de cadera y el subjun 1 la primera escuela obligatoria en alemania para reproducción cuando yo compré a mondo von Haus house me costó un millón y medio de pesetas, unos 9.000 euros de ahora, pero un millón y medio de pesetas de aquella época era mucho más que 9.000 euros ahora. Entonces, como ese perro yo lo fui a comprar, sin yo pedirlo, con el figurante allí y me hicieron una demostración de ataque. Y en la cartilla venía la cartilla de trabajo venían todo el trabajo y las puntuaciones que había llevado a cabo en rastreo, en obediencia, en ataque, defensa y persecución pero yo no fui allí ¿eh? a probar, a ver, venga con este y aquí parece que es que entusiasmadísimo y a ver si venden un perro, claro y a qué precio lo venden ni que estuviéramos muertos de hambre, de hambre en Canarias ahora, si hacemos las cosas bien nos hacemos valorar. Cuando no hacemos las cosas seriamente, con un plan de cría, aunque críes poquito, calidad, ¿eh? entonces nos haremos valorar y venderemos a mejor precio. Eso es muy importante. ¿eh? Y eso no lo digo por ti o por ti o por el otro por lo demás allá, no. Lo digo en conjunto, el que quiera oírme, pues que me oiga, y el que no, pues que lo deje pero que no se lo coja como personal cuando yo he mencionado a alguna persona ¿eh? me han pasado información de esa persona claro, porque no lo tocaba a él cuando a esa persona le he mencionado sin ningún tipo de animadversión, nada que he hablado con él con todos los, de él con todos los respetos que no he hablado ni siquiera de sus perros y no voy a mencionar pues ha sido de los han sido más de uno, que me lo ha dicho mi hijo antes cuando estaba aquí, que él lo sigue ahí tal y igual, el Facebook no sé qué me ha dicho, pum pum pum pum, todos ellos porque allí viene la reseña. Y ya pues, con eso lo sé, digo, pues muy bien, pues ya sé con quién me estoy jugando los cuartos. Ya lo sé. Y cuando yo he tenido ahora porque no me había pasado nunca sobre este último vídeo, ¿no? Cuando a mí me mandan un audio ese audio queda y cuando me mandan un whatsapp eso queda ahí y cuando hay una cosa de estas que yo me he dado cuenta como ayer, y yo he dicho no por whatsapp lo que me tengas que decir por whatsapp a cualquier persona por whatsapp lo que tú digas queda ahí y lo que yo te responda está ahí porque Luego, no, que yo dije y tú dijiste y dejaste de decir, no, esto es como una carta. Yo escribo y eso es lo que yo digo. Tú me respondes. Ahora, y menos cuando ya tú dices, eh, alto, yo no me fío de esta persona. Porque me la va a jugar. Entonces, ¿qué hago yo? Pues por WhatsApp. Pero todo esto viene a cuento de la selección, de la mastina inglesa. De cómo nos vendieron una, una mastina que no valía para nada. Y que no respondieron. Nosotros no le pedimos nada. Nos aguantamos. Yo me aguanté, el tipo, que estuve yo alimentando a la perra aquí durante 11. Bueno, de los 11, de los, de los 3 meses que tenía, 7 meses. Sí, desde 10, 8 meses. Yo no le pidí a los demás que me tenían que pagar. No, no, no. Yo la atendí, la crié, le daba de comer y tal, igual. Pues dije, no, fuera, esto en mi plan de cría no entra. Así mismo lo dije. Pues quítala, pues la quité. Luego mira, tú el fregado aquel de que si yo le había envenenado el perro porque esta señora y yo no le hice caso y tal y cual. Y después resulta que estaba un poco mal de la chaveta. Eh, son cosas que surgen y que uno no puede prevenir. ¿eh? Uno no sabe lo que le depara el futuro. Bueno, pues yo no, si uno tuviera que estar pensando a ver lo que me puede pasar en, en el futuro, qué es lo que me depara, pues no voy a viajar en avión. No, voy, no, no, no. no, no yo no me acobardo, yo vivo la vida ¿Eh? y cuando tengo que decir una cosa la digo con todos los respetos y si, si yo considero que tengo que poner el dedo en la llaga, lo pongo digo señores, eso eso que se está haciendo con esta raza que a mí me afecta también es un error y cuando un juez ha premiado un perro que yo he visto pues yo lo publico y al que le guste bien, el que no, que le eche azúcar que le faltan premolares, no, que el estándar del club dice, dice mal. Y cuando no se refiere al morro, al caño nasal, mal. Eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo. Y en el estándar de la raza debería hacerse hincapié también, un apartado para hablar de la cadera. Displasias de caderas fomentarlo, aconsejarlo al club claro, ya que la FCI no hace nada de eso ¿por qué no lo hace la FCI? la FCI tiene que velar por la calidad de los perros por la salud de los perros por la funcionalidad de los perros pero si no hay salud ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? no, la FCI no no lo, no lo pone como cosa obligatoria. La sociedad canina, como la FCI no, pues nosotros tampoco. El club, el club, ¿qué coño? El club no... Bueno, pues nada, pues así estamos. Y luego una persona como yo, un, ideole, un ideo, eh, idealista práctico, como decía Gandhi, ¿no? Soy un idealista práctico. ¿eh? Pues yo lucho por un ideal en la práctica. y Además con, con un sentido de la realidad, ¿no? como te falla el sentido de la realidad, vas perdido, ni, ni, ni idealista práctico, ni sentido de la realidad, no tienes nada, no tienes contenido, no hay entidad propia, solamente por un quítame ya esas pajas, sin ninguna razón, te montan un cirio de muchísimo cuidado y se pone toda toda la panda ¿eh? en el mismo lado, que antes estaban unos enfrentados contra los otros, ahora contra Manuel Gurtó, todos juntos, y mañana, y pasado, y dentro de un año, ¿qué pasa?, ¿qué va a haber dentro de un año?, entre todos ellos. Pero si yo sé cómo se llevan unos y otros. Pues resulta que todos apretan la manita. ¿Eso qué significa contra Manuel Gurdó? ¿Están de acuerdo con lo que plantea? ¿Sí? Y la información que me pasaste tú anteriormente, que yo no te la pedí. Yo hice un vídeo y tú me, me llamaste para aportarme información. Con datos, con pelos y señales. No uno solo, ¿eh? No uno solo y conocía el tema porque lo habían vivido vale ¿y ahora qué? ¿Es, ¿yo he cometido alguna fechoría? ¿algún delito? No. no, no y mentir es un subterfugio de débiles mentales y yo me podré equivocar en la fecha en la genealogía y después me doy cuenta y digo, ah, porque me lo dijo Manuel, dice, no, no, no, no, esto no era así, esta perra tal, anda, pero fue intencionado, no. no, no, no, no, no, la verdad es la realidad, la mentira no es la realidad, la mentira es un mal proceder por parte de la persona, sobre este tema o sobre cualquier otro tema y el que no lo quiere aceptar es porque tiene los conceptos equivocados y a eso se le llama mala persona mala persona y por más que lo intenten esas personas ¿eh? y, y algunas personas se convencerán valga la redundancia lo de persona ¿no? se convencerán por lo que les dice pero después cuando esas otras personas que se, han convencido, que se lo han creído después descubren que no dicen vaya error y nosotros que juzgamos a esta persona, a esta, por ejemplo a mí, ¿eh? por lo que se dijo y no era verdad. Pues nada, perdimos el dinero a la mastina, este señor de Estados Unidos, cliente nuestro, eh, tuvieron que dormir el perro, yo tengo el pedigrí en mis manos, o en mi móvil, que se me ha pasado hoy, me lo ha pasado mi hijo, digo vaya... Qué equivocado estaba yo y se me ha amenazado públicamente y se me acusa de no sé qué cosas de difamar de no sé cuán pam, pam, pam, pam, pam. pues mira tú por dónde sin quererlo ni bebernos ni haberlo pedido nos han dicho mira, no a mi hijo mira lo que tengo aquí de ese perro de ese, de ese criador y esto son pruebas irrefutables porque ahora viene en camino la documentación que acredita que ese perro padecía tal, tal, tal. Así que nada más, un cordial saludo, aquí termina este vídeo que pretendía ser solamente de la mastina y de, y de insistir en el tema de la falta de selección o de la mala selección o de la selección negativa. Hay que ir a por la selección positiva y para eso hace falta tener la mente limpia, las ganas de trabajar bien, eso, un, en la lucha por un ideal. Yo me acuerdo el loquillo, ese cantante catalán que decía yo desconfío de aquellas personas que no luchan por un ideal. Sí señor, y yo lo he dicho muchas veces gracias al loquillo. Desconfío de aquellas personas que no luchan por un ideal Esos van a ver por dónde pueden aprovecharse de esto y del otro más allá O sea, no son, perras ética, digo, no son personas ni éticas, ni profesionales, ni morales, ni nada Esos van a ver cómo pueden beneficiarse Y si hay que denostar a una persona injustamente, tal Y si hay que ponerla, lo mismo, da lo mismo Bueno, pues allá ellos, así les lucirá el pelo a lo largo de su vida porque incluso con sus hijos, menudo ejemplo para los hijos. Menudo ejemplo. Si incluso unos mirándose en dar buenos ejemplos, a veces los hijos se van por otros derroteros, pues imagínate tú. ¿eh? Ahí tengo yo un libro, o oh hermanos, ahí tengo yo libros de Juan Antonio Vallejo Nájera, el famoso psiquiatra, que tengo tres libros de él, que son una verdadera maravilla. ¿eh? Cómo cuenta estos temas, ¿no? Que en la misma familia, pues los padres pueden ser unas grandes personas y salir un hijo torcido y por más que y, ese, y qué van a acusar a los padres de una mala praxis como padres pues no bueno sale lo que sale pues nada un cordial saludo pongan un perro de presa canario en sus vidas de selección y esperemos que dentro de poco tiempo podamos también hablar de los en los mismos términos de un mastín canario de selección un cordial saludo Thank you.